Hola qué tal mis estimados amigos Extreme Basers Espero que se encuentren excelente En un video anterior realizamos el unboxing review Y además prueba de este subwoofer de la marca Crack Audio Modelo kew 124 xb Y destaca que tiene un precio accesible Además que cuenta con una suspensión enorme Y a pantalla bastante en este video les quiero mostrar a gran lujo de detalle la máxima excursión de este subwoofer, así es que veamos si aprovecha al máximo esa enorme suspensión o si solamente es para pantallar. así es que comencemos. Y así es como se mueve este subwoofer crack audio. Esa fue su máxima excursión. Háganme saber en los comentarios qué tal les pareció amigos. A mi parecer, pues se mueve bastante bien. Aunque pues sí, ya viendo detalladamente, pues no usa la máxima capacidad de su suspensión. Ya solamente nos falta la prueba final, por supuesto en su cajón acústico. Así es que si les gustaría ver esa prueba apoyen dejando su pulgar arriba y suscríbanse si aún no lo están que es totalmente gratis y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos videos. Por último me gustaría mandar saludos a los amigos Milan Flores, Rafael Shaulín, Ariel Mauricio Xolmar, Andy López y Axel Moreno. Muchas gracias amigos por sus buenos comentarios, por dejar su pulgar arriba. Y sin más que decir, un saludo a todos y nos vemos en el próximo video con más Audiocar. Adiós.